más que todo, todo lo que es la parte sensorial, lo que es sentir, lo que es el tocar, lo que es el vestibular, el vibratorio, el sensoperceptivo, perceptivo, todas esas cosas en, so en un solo lugar y como se hace a través del juego en el agua, ellos no lo sienten. Muchas veces los dejo que ellos mismos vayan buscando su propio bienestar, su propio contacto, su propio sentir del cuerpo. Es una actividad que les permite estar en contacto con el agua, trabajar todo lo que es integración corporal. Es una actividad que ellos disfrutan. La verdad que ...alucinante, como disfrutan en el agua... ...necesitan que les ayude... ...porque tienen plasticidad, se mueven poco... ...y esto les relaja mucho... ...y ayer precisamente le comentaba a Margarita... ...que ha tenido unas reacciones... ya se baja de la cama... ...camina de rodillas algo... ...cosa que dejó de hacer muchísimo tiempo... ...y la he visto muchísimo más estabilada... ...sirve sí, para mucho relajamiento... ...para mucha movilidad que... ...mueve un poquito mejor el cuerpo... ...que lo que lo hacía para todo para todo en general yo lo encuentro muy positivo porque para mí veo beneficio veo aprendizaje y veo que ellos se relajan también mi hija está mejor que conmigo yo le digo a usted que mi hija está en el centro mejor que conmigo estoy muy orgullosa de mi, de mi familia que tengo en el candelazo estoy tranquila en mi casa porque sé que me la están cuidando de noche y de día meten el agua como si nada y yo creo que le haya venido algo de bien esto también. Yo creo que sí, le beneficia bastante. Y, y a los padres también, a los padres también porque los padres, mientras que estos niños también haciendo rehabilitación y haciendo estas cosas así, los padres ganan también. Gustavo tiene una discapacidad bastante profunda, pero además le acompaña un poco de autismo. Esta actividad acuática pues le viene ...muy, muy bien, le ha venido súper bien... ...porque además de que a él le encanta el agua... ...yo creo que a nivel sensorial... ...él mmm, siente esa, esa fuerza del agua del chorro... ...esa agua caliente... ...le, le en su estado de ánimo lo, lo relaja... ...a todos los niveles, tanto de movilidad como sensorial... ...pues le va estupendamente".